Bueno, pues muchas gracias a uh, Filipo y demás gente de, de La Libre por invitarnos. Eh, estamos haciendo una gira de presentación del cómic, sobre todo a partir de otoño, aunque cuando lo publicamos en primavera prácticamente ya empezamos a acudir a diferentes lugares. Hemos estado en Valladolid, en Madrid eh, y eh, también, por qué no, en Santander, además eh, siendo esta una librería que, bueno, pues que toca temas sociales y el nuestro, eh, cómic es un cómic que apuesta por ser un cómic social, además de otras tantas cosas. Y bueno, eh, es un placer venir a esta ciudad, ¿vale? que además tiene una temperatura un poco diferente a la que estamos acostumbrados nosotros en la meseta. Y, sí. y, y, y bueno, pues eh, comentaros que es eh, Gamonal un cómic que surge tras varios años de trabajo y con el que hemos pretendido de alguna manera poner en valor las protestas vecinales que se dieron en enero de 2014. Seguramente todos lo sabéis, pero eh, cuando estamos fuera de Burgos explicamos que Gamonal es un barrio que se parece mucho a otros barrios de otras ciudades que fueron absorbidos, que fueron antiguos pueblos, que fueron absorbidos por la gran ciudad. Entonces, hasta los años 50, Gamonal Fumbar fue perdón un pueblo, Gamonal de Río Pico, y a partir de esa fecha, comienza de alguna manera a convertirse, está feo decirlo, pero es la realidad, en el patio trasero del desarrollo, tanto urbano como industrial, de Burgos, porque mucha gente de los pueblos de alrededor acude a lo que fue el antiguo pueblo y a un barrio de la ciudad para vivir y trabajar en el polo de promoción industrial, en la zona de fábricas que se crea más o menos en el año 64 y que hace que muchas empresas y muchas industrias se trasladen a la ciudad, que aunque no lo parezca, Burgos es una ciudad bastante industrial, o por lo menos lo era en aquella época. Y eh, a partir de ahí surge un fenómeno como es un barrio completamente caótico, con un urbanismo que no tiene absolutamente ninguna planificación, o que la única planificación es la que hicieron los que levantaron las casas, los señores del ladrillo, para obtener cuanto más dinero mejor. Pero claro, se dejaron eh, olvidadas muchas de las eh, dotaciones que a lo largo de estos últimos 40 años ha ido demandando de el barrio. Pues quizás eh, que haya una guardería, que haya un instituto, que haya zonas verdes, pero en realidad, y lo decimos y lo ha ilustrado muy bien María Gamonal, es un barrio de una ciudad cualquiera que comparte historia con muchas otras zonas, en Vizcaya pues seguramente con Baracaldo, en Cataluña con Hospitalet, aquí pues bueno no soy un conocedor de la ciudad pero quizás la zona de los castros, ¿sí? la zona de cerca a la universidad o por lo menos... Eh, Etcétera, etcétera. Pues, me, vais a perdonar sí, sí, sí. Mi, me vais a perdonar mi desconocimiento sobre Santander, pero donde me quedaba yo donde me quedaba yo cuando hacía el curso este aquí en la universidad los dos veranos, me recordaba mucho a Gamonal. No es que lo eligiera, a lo mejor me eligieron a mí esos esos eh, edificios que de alguna manera. Bien, a lo que vamos. Eso es, sí. Bueno, entonces, en definitiva, lo que pretendíamos con este cómic que ha surgido tras dos años y medio de trabajo, casi tres. Pues era poner en valor esas protestas porque creemos o, eh, que fueron unas protestas que significaron un antes y un después en la historia de Burgos y también en cierta medida la historia eh, de, del país. Porque fue de alguna manera un estallido eh, social, una protesta ciudadana que hizo que se pusiera todo el foco de atención en Gamonal. En aquel momento el ayuntamiento quería construir un boulevard, realizar una reforma urbanística que puede ser necesaria en Gamonal, pero que en aquel momento era sentida como algo impuesto y por eso los vecinos protestaron y por eso se desarrolló un poco esa protesta masiva que se extendió a otras ciudades. Y Santander, a mí me consta que hubo gente que salió también a la calle para apoyar a, a los vecinos de Gamonal. Eso era por un lado. Por otro, también pretendíamos indagar el, en el porqué de las continuas protestas vecinales que se han producido en Gamonal en estos últimos 40 años. Siempre digo, la edad que yo tengo, pero ya he cumplido 41, que le vamos a hacer? Eh, porque en Gamonal ha habido una constante, y es que desde prácticamente el final de los años 70 hasta la actualidad, cada cierto tiempo se suceden conflictos y protestas vecinales que suelen tener más o menos un ingrediente o ingredientes similares el ayuntamiento quiere hacer una reforma o llevar a cabo un proyecto, los vecinos se oponen, hay una sensación de que no se les escucha y termina eh, las cosas por eh, pues transformarse en eh, protestas, etcétera, etc. Y en el libro, si lo habéis leído, lo sabéis, si nos hacemos un pequeño spoiler, no demasiado, ¿vale? citamos tres de ellas, ¿vale? la de 2014, otra que hubo en 2005, que también es conocida porque hay un documental sobre el tema, el famoso parking de la avenida de Radio Perlado. Y otra un poco más desconocida, que hemos utilizado los testimonios de personas que participaron en ellas, que es la subida o la protesta contra la subida del precio del billete del autobús en 1980, que tenía además todos los ingredientes de ser en ese momento ya del final de la llamada transición, cuando estaba todavía UCD en el gobierno de Madrid y el primer alcalde del régimen actual democrático en la ciudad, José María Peña San Martín, alias El Cabezón. ¿Vale? Eh, sin darlo mucho más detalle, estos eran los principales objetivos. Y luego, también, y luego también dar a conocer una parte de la historia de Gamonal y Burgos, porque irremediablemente están unidos, aunque haya quien se ostinen eh, que no haya puentes, pero las ciudades de Burgos y Gamonal no se entienden la una sin la otra. No se entiende Gamonal sin Burgos, evidentemente, pero tampoco Burgos. Porque quizás sin Gamonal, Burgos sería pues, como una ciudad más de Castilla, como Soria o, o Segovia, etc. Etcétera, etcétera, ¿vale? Y es Gamonal lo que hace de alguna manera que tenga esa identidad un poco diferente o ese crecimiento diferente al que tienen otras ciudades. Bueno, pues dar a conocer partes de la historia de Gamonal y de Burgos que no son tan conocidas o que han pasado un poco inadvertidas como por ejemplo, cuál fue, cuál fue eh, el papel que jugó el aeródromo de Gamonal durante la guerra civil y os imagináis, fue uno de los lugares desde donde despegaron los aviones de la Legión Cóndor para bombardear de rica no sé si Santander también porque también tuvo bombardeos, Santander estuvo claro. por la Legión Cóndor yo hace los años que estuve los veranos por aquí vi un museo Justo ahí, me parece que era la plaza del ayuntamiento, la, la, la porticada. donde salían eh, todas estas cosas de la Legión Cóndor, etc. En esta misma calle hay un un búnker, ¿verdad? Sí. eso Y eh, también otras cositas, como por ejemplo, y era algo desconocido, ¿qué pasó con el maestro, de maestro de, de educación primaria, en aquella época maestro, que eh, estaba trabajando en el pueblo de Gamonal cuando empezó la guerra civil y fue uno de los eh, represaliados por parte de la represión franquista y sus huesos acabaron en la fosa común de Stepar que es una de las zonas donde eh, fueron, represaliados, fueron asesinadas muchas personas que estaban en Burgos y que por no compartir los ideales de ese llamado alzamiento pues fueron represaliadas. Y todo eso hacemos un relato, que es un relato no cronológico, con el que, de alguna manera, queremos enlazar las protestas de 2014 y de ahí el título de nuestro cómic en el eco de los Borrero. Claro, eh, esto es lo que yo os he contado, pero sin la imagen, sin la ilustración, sin el poder visual, pues sería algo muy diferente. Y aquí la responsable 100% es María. Eso es. Bueno, yo soy María de la Fuente y bueno, pues esa soy... Eh, la ilustradora, la dibujante de este nuestro cómic. Pero bueno, como sabéis, os podéis imaginar después de todo lo que ha dicho Sergio, detrás de todo este, bueno, de, de este libro hay muchísima investigación, muchísima documentación, no solo de lo que fueron eso, las revueltas del 14 o los movimientos del 14, sino de todo lo que hay detrás. Y claro, cuando nos enfrentamos a la idea de hacer un libro con toda esa documentación claro, nos salía pues, una una biblia básicamente ¿no? eh, claro, libros de, de Gamonal o con la temática de Gamonal con estos movimientos pues eh, se ha escrito mucho ¿no? pero nunca se le había ocurrido a nadie hacerlo en este formato ¿no? que conseguimos eh, usando las imágenes para transmitir una idea bueno pues hacerlo mucho más accesible a un público mucho más general ¿no? no se trata de un ensayo no se trata de una recopilación de datos como tal ningún manual de historia tampoco sino que es bueno pues es una historia en la que convergen pues diferentes tramas diferentes lecturas que hacen que bueno pues que este punto de vista que aportamos nosotros a este conflicto o a esta situación pues sea Ah, igual, pero por otro lado diferente ¿no? no solo eso, tratamos la parte documental o historiográfica, ¿no? en la que hablamos eso, de las revueltas de la implicación eh, de, bueno, de los personajes que actuaron en ese momento eh, de forma mediática o, en la, o, o allí al pie de calle, sino también eso pues la repercusión eh, o los antecedentes previos de dónde viene esto y a su vez nos vamos remontando en periodos mucho más anteriores no solo la guerra civil, bueno que también bueno pues el siglo XIX, con la batalla de Napoleón en Gamonal, y nos remontamos incluso, bueno, suelo decir que hasta Tapuerca prácticamente, ¿no? O sea, que vamos viendo un poco como el paso de, de la gente que habita por la zona de Gamonal de Río Pico de lo que sería el el anterior pueblo y actual eh, barrio pues va evolucionando y va incorporándose a los nuevos tipos que ocurren en cada una de las temporadas históricas ¿no? eso sería por un lado pero claro, si hacemos eso pues sería un tostón de libro probablemente, no podríamos hacer pues una cosa súper densa entonces dijimos, bueno, vamos a contarlo de una manera que aproxime esta historia a la gente y que pueda identificarse con lo que estamos viviendo ¿no? así que es verdad que esto es una temática que lo hemos hablado muchas veces, que es que despierta muchas pasiones, incluso a día de hoy, habiendo pasado ya o, ocho. ocho años, que acaba de cumplir eh, el aniversario, ¿no? Eh, a día de hoy en Burgos eh, hablas de Gamonal y la gente, eh, sea de la opinión que sea, se pone, se pone así un poco de, de, de uñas, ¿no? Pero es un es un bueno es una historia que levanta pasiones y por eso dijimos que lo más sensato o lo que nos interesaba era también hacerla eh, bueno pues más humana, por decirlo de alguna manera, y acercarla no solo a la gente de barrio, del barrio o de Burgos, sino llevarla mucho más afuera. no Y hacer que ese sentimiento que en su momento eh, salió de nuestras fronteras y hubo gente efectivamente pues de Santander, de Bilbao, de Madrid, de Barcelona, de Andalucía, que salió a la calle a decir que Gamonal eran todos, pues que siguiera ese sentimiento espiritual eh, no y cómo lo conseguimos bueno pues contando la historia de una persona normal como nosotros que podríamos haber sido cualquiera de nosotros los protagonistas de este libro no en este caso pues nuestra protagonista es laia que es la chica rubia que está en el medio que es una bueno una chica de como unos 24 25 años que está estudiando en barcelona ella es de barcelona pero sus padres son eh, pues naturales de burgos y toda su familia son naturales de burgos sus padres emigraron en los años 70 80 a barcelona en busca de un trabajo mejor como muchas familias de, de, de, de estado de estos barrios y estas ciudades y estos pueblos de castellanos que emigran buscando pues un trabajo mejor no ella está en la universidad está estudiando sociología y está haciendo el tfm el proyecto el trabajo final de máster no eh, y entonces bueno pues ella lo que va a hacer es un proyecto acerca de, de la rambla de barcelona y tal entonces estando allí el libro está ambientado de 2017 entonces es el momento en el que justo se están llevando a cabo en burgos las, eh, eh, los juicios por la gente que fue arrestada durante las revueltas lo ve en las noticias y dice hola por qué no hago esta historia que me toca más eh, directamente, porque realmente es donde viven mis abuelos, siguen viviendo allí, es donde nacieron mis padres, donde pasaba yo los veranos, y cuento, pues, por qué las revueltas y por qué todo esto. Ella va, en principio, buscando la revuelta, sin más, ¿no? Y además, bueno, pues ya que está, aprovecha también para resolver una trama familiar, una cosa que, un problema familiar que, que no entiende, y entonces va a buscar respuestas al, al núcleo del tema, ¿no? y lo bonito del tema es que ella en principio va buscando o hablar simplemente de las revueltas si y lo que no sabéis con lo que se va a encontrar, que va a ser toda esa repercusión previa o todos esos antecedentes previos que se va a ir encontrando eh, a través de testimonios que su abuelo en un principio le va a ir presentando a diferentes personajes que tuvieron que ver en el momento y a su vez de estos les van abri abriendo y hablando de otros que pues participaron en, en la historia del, del pueblo y ¿no? claro, cada vez se le hace más grande la pelota que iba a, a analizar, claro, y al final lo que acaba es mostrándonos pues un un espectro, un abanico bien grande, bien amplio y bien diverso de, de por qué eh, resuelven o resultan estas revueltas en amonal, ¿no? Entonces tendríamos una primera trama que, serían la, la, que sería la documental, tendríamos una segunda que sería la historia en sí de, de Laia y su familia. ¿no? Y luego hay una tercera trama que a Sergio dice, le gusta decir que es como una especie de matruscas de muñequitas rusas, no porque una como que va dentro de la otra, que es lo que llama... Eh, o llamamos o decimos que estaría eh, dentro de lo que se conoce como el realismo mágico no estamos en una trama que a priori eh, es realista estamos en un hecho que en una situación con hechos que han sucedido de verdad pero de repente aparecen personajes y situaciones que bueno pues están en otro plano más de la imaginación o de la fantasía eso es y entonces principalmente tenemos tres personajes tenemos estos dos cuervos que tenemos aquí, que son Carl y Mijael, que igual os ponéis nombre, ¿no? Y este otro que tenemos aquí detrás, que es principalmente el, bueno, el primero de estos personajes que participan en esta trama, que es Virgilio Mazuela. Virgilio Mazuela, no sé si lo conocéis alguno, pero fue un escritor eh, burgalés que falleció en 2006, que bueno pues fue un personaje como muy relevante de la cultura burgalesa y bueno, favoreció mucho que se moviera eh, las cosas por Burgos, ¿no? Entonces, bueno, eh, le, lo incluimos como una especie de orientador espiritual, por decirlo de una manera, ¿no? Es un poco como el, el guía. El que guía Dante es. en la Divina Comedia. Eso no lo solemos es. decir porque. vale A ver, no lo solemos decir esto, pero la idea, la idea en el guión que subyace es esa. Lo que pasa es que no lo solemos decir esto porque hay otros escritor burgalés que utilizó la misma idea. Eh, eh escribía sin inquietud en el paraíso eh, bueno, y también pero con cierta medida el nombre Virgilio pues ayuda mucho a pensar se llamaba bien, así de verdad es es Virgilio era, fue un escritor como muy satírico muy una carata pero a la vez creyente un personaje único que además fundó una especie de centro social de la época en Gamonal el ateneo popular los otros que llamaban era la época en la que había estos problemas entre CNT y CGT Vale, eh, bueno, todavía no se llamaba CGT, pero el rollo ese de, la is de los que salieron al final de los sindicatos. Y ellos, como querían estar aparte de eso, y pero se sentían de esas ideas, se llamaron los otros. Que ellos con ellos no iban esas polémicas. vale Entonces, eh, bueno, pues Virgilio Mazuela aparece como una especie de espíritu que guía a Laia en el entresijo de Gamoná y le cuenta también cosas del pasado. Es uno de esos personajes que actúan un poco como informadores y, claro, tiene que cumplir una misión. Y esa misión tiene que ver con la historia personal y familiar de Laya tiene que ver con Gamonal y tiene que ver también, y hasta aquí puedo contar, con la propia historia del, maestro, del antiguo maestro de Gamonal. Y entonces, de esta manera, conseguimos que lo que podría haber sido un tostón de... Y sí, en cierta medida sí, porque en ocasiones, pues eh, si no te interesa la historia o no te interesa la historia de Gamonal, pues a lo mejor enfrentarse con un tema así, tan sumamente documental y denso, puede hacerse duro. Además, sí. la gente que nos dedicamos a esto somos un poquito como somos muy apasionados sí, eh, sí, nos centramos en el tema eh, lo queremos contar todo y nos olvidamos de que a quién se lo estamos contando ¿No? entonces eh, si queremos que la historia o el mensaje llegue lo suyo es quizás bueno suavizar igual las formas es. ¿no? y hacer lo que no queríamos era hacer ni un panfleto que tuviese, a ver, evidentemente se ve de qué pie se cogea tanto el guionista y por extensión también la dibujante, ¿vale? Por extensión, o quiera o no. Y dos, no, en el sentido de que al final. Si pues, está aquí. Pues, eso es, no, efectivamente, que al final es que. Para bien o para mal, y yo creo que de momento está siendo casi siempre mejor para bien, ¿verdad? Que lo, malo, lo malo también le tocará cuando empieza trabajo eh, a, a, a Antonio Miguel. Que me tenía ahí. Bueno, así, bueno, a lo que vamos. Dibuja. Pues. Luego ya sí solo explicamos. La cuestión es la siguiente: que, que efectivamente no se quería hacer ni un panfleto de, de fusión únicamente en medios militantes, que está bien, pero no queríamos solo eso, que puede estar bien, ¿eh? eh ni tampoco un libro de texto. Es decir, hay algunos cómics, y que están muy bien, pero tienes que ser un apasionado, que son como un libro de texto en el que hay una imagen y hay una, una explicación en texto. Y estoy pensando, pues a lo mejor, en el Guernica de Paul Preston, no sé si lo habéis abierto... Bueno, pues está muy bien, y es un libro súper didáctico. Pero yo creo que no es un libro que enganche, ¿vale? y con todos mis respetos por Paul por, por Preston, ¿vale? Entonces, lo que queríamos era que, como ocurre en ocasiones con los grandes, con los grandes libros y las grandes novelas históricas, incluso con las grandes series, que te, te, te engancha tanto el contenido como la trama, y queríamos hacerlo. Algunos críticos de cómic han considerado que es algo raro, un tema tan sumamente documental y tan sumamente casi como periodístico, no de desvelar una trama de corrupción de, y algo tan de la fantasía o del realismo mágico, pero a veces las mejores recetas surgen de mezclar ingredientes que hasta ese momento no, no eran lo más mezclables. Eso sí, no sé si morcilla y nocilla son lo mejor para mezclar, pero lo hemos tratado de hacer, lo hemos tratado de, hacer de una manera adecuada. Y bueno, eh, han sido dos años y medio con sus eh, con sí. sus eh, momentos de momentos de apasionados y momentos menos apasionados, ¿verdad? Sí, no me ha tenido con el látigo, pero a veces era necesario también, porque al final... A ver, Sergio empezó este proyecto hace unos tres años, él antes, porque bueno, hay que escribirlo y tal, pero sí que es verdad que a mí me llegó ya eh, al 80% el guión terminado y... Eh, Tenía muchos de los bocetos previos ya terminados también porque antes de estar yo, pues, eh, hubo otro chico que, que se encargó de los dibujos y bueno, pues al final, por, pues es que esta tarea es, que es muy larga lo de hacer un cómic muy solitaria y al final, pues no da mucho dinero tampoco, pues, entonces el hombre lo tuvo que dejar pero bueno, eso me vino bien porque a partir de ahí, pues yo ya eh, cogí el proyecto eh, Aún así, dos años y medio me tiré dibujando prácticamente y efectivamente, ya digo que Sergio no estuvo con el látigo Pero podía haberlo estado Porque había momentos en los que efectivamente Es muy productiva la, la, la tarea Pero hay otras que, que dices, mira, es que no Y entonces, bueno Pero bueno, es lo que tiene esta profesión no Al final el resultado, pues mira Yo creo que ha salido, queda mal que lo diga yo Pero creo que ha salido bastante bien Podía haber salido mucho peor Más que nada porque es mi primer cómic Es nuestro primer cómic Sergio ya había hecho un par de grapillas previamente con otros dibujantes no pero este es nuestro primer cómic como tal libro Acuérdate, es cierto, es la primera novela gráfica. Nuestro primer encuentro en el mundo de la colaboración fue dos hojitas que claro, hicimos, esto sí también. que era un panfleto sí. explicativo de los que habéis estado por ahí, del Centro Social Recuperado de Gamonal, que era una cosita que explicativa de cómo había surgido, qué problemas tenían. Dos páginas. Eso, es. Entonces, eso sí que es un panfleto o un folleto informativo. Pero no queríamos hacer eso. Claro, después de aquello me dijo, mira lo que tengo, ¿te apetece? Y dije, venga, vale, o sea, me tiré un poco de cabeza sin saber muy bien dónde nos estábamos metiendo y luego, claro, una vez que ya estás dentro, me cago. Ahora cómo salgo, ¿no? Y después ya para adelante. Eh, y por eso digo que ha salido demasiado bien, eh, teniendo en cuenta la poca experiencia que teníamos yo, sobre todo en este aspecto. A mí yo me gusta mucho leer y cómics me encantan pero nunca me había puesto a ello ¿no? y, y bueno pues al final las influencias de lo que de lo que yo he bebido de lo que yo he leído pues están aquí no mucha gente y sin querer compararme ni mucho menos bueno pues ha dicho que le recuerda el dibujo pues a paco roca que le recuerda a Ye, ¿no? casi nada pero y es porque precisamente eh, yo tintines me los he comido varias veces todos desde que soy una enana Asterio Belis sí. todos sí. el pequeño Espíritu o sea lo que es la novela franco-belga es lo que había en mi casa y es lo que y es lo que engullía no y luego pues cuando empecé a conocer un poco el mundo del cómic español la verdad es que Paco Roca pues es uno de los más por no decir el más no pero bueno hay otros tantos y el hecho de que se nos compare con esto pues yo no veo tanta parecido no pero pues, no, hoy no está nada mal eh, es un tema que al final a la gente le ha gustado y, y bueno, cuando nos, en, cuando nos enfrentamos a la hora de hacer este tipo de formato cómica, dijimos, ¿cómo lo hacemos? Hacemos una ilustración que sea muy realista, ya que el tema va a ser muy realista y muy, y, y muy natural, y algo que ha pasado y algo que todo el mundo conoce. Hacemos un dibujo serio, con mucha trama, con colores, no sé qué, y dijimos, a ver, lo que interesa es el mensaje, que es lo que estamos contando la ilustración lo que va a hacer es aportar más o va a acompañar, pero en ningún caso tiene que ponerse por encima, porque entonces se pierde el mensaje. Así que dijimos, vamos a hacerlo de una manera más sencilla, que llegue a mucha más gente, que no abrume también, porque que, que, que no solo le interesa a la gente lo, el tema, sino eh, visualmente que le atraiga también. ¿no? Así que decidimos hacerlo en una línea clara que se llama... Mejor, porque es lo que hago yo, si no habría tardado cuatro años o cinco más, ¿no? Y, y de esta manera, bueno, pues a cuentas cosas, incluso las, las escenas que hay de, de lo que es la batalla de Gamoná, ¿no? Que está llena de, de antidisturbios y de peleas y un poco más de acción, pues quizás alguno sí que ha dicho que, bueno, pues que suaviza la escena y que no transmite toda la crudeza del momento, pero bueno, es que tampoco... El libro tampoco se centra en, en, en ese momento, ¿no? Hay mucho eh, en este sentido, y está muy bien que María lo comente, ha habido gente que se ha acercado con diferentes expectativas sí, y no sé si hemos defraudado a todos los que se acercaban con expectativas de encontrar su libro de las batallitas y de, y de los disturbios. Hay, evidentemente, cuando se habla de Gamonal y se habla de los conflictos sociales y vecinales, esto es. Pero no solo, es quizás lo más... Si pones en, en Google Gamonal... Es lo que sale, sobre todo Y evidentemente hay que retratarlo Porque es una parte de la batalla, pero no solo Entonces, eh, la gente que se ha acercado Sobre todo con eso, ha dicho bueno eh, Me he esperado otra cosa, pero al final también me ha gustado ¿vale? O sea que es eh, Hemos pretendido darle un toque eh, Muy personal Y contar lo que realmente hay Pero sin quedarnos en, eh, en Las batallitas, que bueno pues que, que están bien, pero Creíamos que tenían que ser Un tanto por ciento eh, contenido dentro de, de, la trama, de la trama del cómic y de hecho se nota cuando bueno, nos han hecho varias entrevistas acerca de la publicación del libro y se nota quién lo ha leído y quién no porque el que no lo ha leído solo te hace preguntas de las revueltas y dices es que hay mucho más en el libro o sea, no solo no solo hay eso y como que quieren incidir indagar más en ese tema cuando dices es que claro el nombre y sí que es verdad que la portada pues eh, incita a pensar que eso es lo único que hay ¿no? pero detrás hay muchísimo más y creo que precisamente eso es lo que ha hecho que a la gente le esté gustando realmente ¿no? ya esta es la segunda edición y creo que ya quedan muy pocos ejemplares y que habrá una tercera en breves también conviene decir que jugábamos sobre seguro en el sentido de que, a ver, uh, yo creo que vinieron aquí también Marco Serro y José Medina sí, a presentar el otro Gamonal, la historia desde Eso. abajo y también fue un libro que en un formato de ensayo tuvo gran impacto editorial, ¿vale? Porque, lo decía el otro día un vecino con el que estuve charlando, si es que si le pones gamonal a una morcilla va a vender igual. Y, y, y, y es un hecho. Hay una morcilla ahora mismo que se llama gamonal, que sale la real y antigua, y un vino que se llama gamonal, y bueno, pues ahí se lo encuentran en el Mercadona de Vallecas y a lo mejor lo compran porque piensan que picará mucho, pero, no lo sé. Pero eh, jugamos sobre seguro. Es lo que en el mundo del guión, sobre todo audiovisual, se llama el high concept. Es decir, que sabes que si haces algo sobre gamonal, Va a, tener, va a tener eco, a lo mejor si lo haces sobre eh, pues el, el, los nihilistas rusos del siglo XIX, también, también, lo digo porque Sancteos está hablando de un libro que se presentó aquí, también, y a mí me resulta un tema apasionante, pero porque me gusta la historia, y a lo mejor Gamonal es un concepto más amplio, que a la gente lo tiene en el imaginario colectivo, como bueno, pues una especie de fuente ovejuna, luego también hay mucha mitología, eh, nosotros hemos de reconocer que no contribuimos a deshacer esa mitología, sino que de alguna manera contribuimos a que sea eh, un mito, pero un mito real, en el sentido ese, de que bueno, pues a lo mejor la gente cuando se une y está un poco harta, pues consiguen obtener, eh, obtener victorias sobre personajes que pueden ser muy poderosos. Pero no solamente contamos eso, sino que hay, hay más cositas y, bueno, y además el proceso de creación, además de, del dibujo, pues es que ha sido prácticamente todo una odisea, desde la búsqueda de la editorial, que estuvimos cosechando negativas durante varios meses y por eso nos planteábamos la posibilidad de autoeditarlo hasta cuando ya nos respondieron, fueron dos las que nos respondieron y tuvimos un poco que elegir eh, y bueno, y el crowdfunding o la campaña de micromecenazgo para poder poner en marcha el cómic que hizo la editorial Abeja Roja también no decir una odisea, pero ya nos demostró que eh, si pedían una cantidad para poder editarlo, se obtuvo tres veces más sí. Y luego el impacto que ha tenido en la ciudad, a pesar de que algunos medios evidentemente no lo han recogido, pero ha sido un libro que ha estado en, las, en los escaparates de las librerías, ahora estamos presentándolo también en los institutos, que eso es un reto, porque claro, son chavales de cuarto de la ESO, que si no les gusta o no te dicen nada o te lo dirán, ¿no? Es... Sí, es más probable que no te digan nada porque no tienen bueno. muchas ganas de nada, pero pero algunos sí que se te acerca y. Sí Estuvimos que te en, en sí. el uno de los institutos que tiene Gamonal, el Félix Rodríguez de la Fuente. Claro. El 6 de abril tenemos una cita también en el otro y bueno, no sé qué te pareció este encuentro en el Félix Sí, no, no. La verdad es que está muy bien. Además, efectivamente fue una especie de no sé si de reto, pero como de responsabilidad, ¿no? Porque estás contando algo que ha pasado porque el félix rodríguez de la fuente es un instituto que está en el corazón de gamonal o sea todos los niños que van a ese instituto son hijos o nietos de la gente que estuvo que estuvo aquí en las revueltas. ¿no? Y, y entonces, claro, son chavales que, bueno, pues con un cuarto tienen 14, 15, 15, 15 años. O sea, estar, estaban ya aquí, pero claro, eran muy pequeños, o sea, que, que igual de haber oído algo, lo oyeron de un poco de pasada. ¿no? Y el hecho de contarles la historia de su barrio fue, muy, a ver, a la gran mayoría ya les... Otros, estaban a por uvas, ¿no? pero, pero a la gran mayoría de ellos sí que les interesó porque además reconocían sus casas, su barrio, sus calles y, y nos contaron primero que, les, que se sorprendieron de un montón de cosas que salían en el cómic que no conocían, que desconocían por completo Segundo, que, que nunca habían, no se habían acercado nunca a un cómic o una novela gráfica igual ya, por decirlo o sea, un cómic que no fuera de acción o que fuera de, de humor sino que fuera más de temática social o histórica y que les había gustado tanto que se iban a seguir acercando a otros títulos no y, y bueno, que se lo habían leído entero no y que estaban encantados de este tipo de actividades también o sea, que el hecho de que hayamos podido llegar a unos chavales que estar estaban pero que no conocían igual la historia tal como era o la conocían igual un poco sesgada ¿no? o con esa, con ese halo un poco de mitología de pues mira lo que pasó tal eh, poderles contar y poder debatir con ellos y que tengan recursos y que luego además eso Podemos plantearles que el otro día estuvimos eh, presentando el libro en el, en el CEFI, en el Centro de Formación de Profesora de Valladolid, para bueno, plantearles un par de actividades que los profes puedan realizar con ellos, no solo la lectura del cómic, sino que bueno, indaguen o puedan eh, hacer debates o analizar un poco la situación. Pues es una cosa que a mí me resulta apasionante realmente, ¿no? Y que apasionante y ya te digo una responsabilidad, porque es verdad que estos temas un poco más sociales, ¿no? Tienes que andar un poco con pies de plomo porque vete a saber por dónde te salen, ¿no? Pero el hecho de que se pueda generar un debate con con esta temática que es como ya su historia más reciente, más actual ¿no? que no son temas que normalmente se suelen dar en, en clase porque siempre te quedas en la segunda guerra mundial y no llegas más lejos ¿no? pues el hecho de que puedan hablar de esto me parece que, que, que bueno, que podemos hacer o que se puede convertir en una herramienta pues muy interesante ¿no? y vemos que además está, está gustando está interesando y, y que puede que tenga más recorrido no solo incluso en, en en los institutos de Gamonal o de Burgos sino en más institutos de, de, otros, de otras ciudades, ¿no? porque al final esto lo decimos muchas veces, ¿no? Que, que el libro, si tú ves Gamonal, dices, oye, qué historia más local, ¿no? Pero mira, para os muestra un botón, estamos en Santander contándolo, ¿por qué? Porque al final es una historia en la que todos podemos sentirnos identificados, ¿no? Aunque Gamonal está en Burgo, realmente barrios como Gamonal, hay como ha dicho Sergio al principio, en todas las ciudades y las problemáticas de la gente de Gamonal son las problemáticas de mucha gente, y el que no se te escuche del ayuntamiento y el que hagan obras cuando no tienen que hacer sin que no se mejoren las circunstancias, son cosas que todos hemos vivido o toda la gente que vive en este tipo de barrios habrá vivido eh, de alguna manera u otra, ¿no? o sea que son historias que se pueden identificar, se pueden volver universales y, y bueno y de esta manera extenderse y expandirse pues más en la geografía también y esperemos que también en el tiempo. Cuando Filipo nos invitó a venir, comentaba que sería interesante que también charlásemos o explicásemos qué está pasando con el nuevo proyecto de Boulevard. A ver, cuando nosotros terminamos de publicar el libro en mayo, todavía no se conocía cómo iba a, de alguna manera, desarrollarse la situación. Y en el dossier explicativo que añadimos, porque hay algunas cosas que era necesario explicar de una manera un poquito más detallada, de una forma clásica, señalábamos que estaba la cosa por decidirse y que veíamos que quizás en un futuro podría volverse a reproducir un conflicto similar. Pasado el tiempo, pasado el tiempo ahora nos encontramos en una situación un poco diferente. El ayuntamiento que plantea esta nueva reforma es un ayuntamiento de coalición conformado por el PSOE y Ciudadanos. Y planteaban hacer una intervención en la calle Vitoria, eh, y planteaban la posibilidad de que la gente decidiera qué tipo de intervención entre tres eh, propuestas a través de una consulta online, telemática. Entonces... Lo que al principio parecería que pudiese ser, y de hecho con ese, con ese planteamiento se realizó una especie de propuesta de participación ciudadana, hubo mucha gente que no estuvo del todo a gusto porque lo que se ofrecieran tres proyectos muy similares que en cierta medida reproducían las mismas polémicas que el proyecto de enero de 2014. Entonces, hubo mucha gente que se planteó la posibilidad de que, pues bueno, que eso no, no podía ser así, y que incluso dijo, ¿y por qué no ofrecéis una cuarta? Que sea dejar las cosas como están, o otro proyecto que pudieran presentar algunas asociaciones. El, el referéndum, entre comillas, referéndum, o la propuesta telemática, no tuvo mucho mucha aceptación, no tuvo mucho seguimiento, quizás porque... Eh, hay gente mayor que esto de las tecnologías no lo sabe manejar. La cosa está que además, hay que reconocerlo, el PSOE tiene ciertas redes clientelares en Gamonal y les avisaron de que había un poco de resentimiento, ¿vale?, Quizás reproducir la situación de 2014 sería difícil, las condiciones actuales, pero que había resentimiento. Y no voy a decir que hayan reculado, pero retomar el, conflicto, perdón, retomar el proyecto de una intervención masiva y de la, en la calle Vitoria, no sé si habéis estado alguna vez en Burgo, sabéis que es la arteria principal de la ciudad, y convertirlo en dos carriles y hacer allí, eh, parece ser que no será así. Es más, incluso los comerciantes se han opuesto porque lo que han comentado es que lo que tenéis que hacer desde el ayuntamiento es tratar de mejorar las cuestiones de aparcamiento. Y por ahí van. Y por ahí, y por ahí creemos, eh, bueno lo ha dicho el señor alcalde, que es eh, eh, que además él se va a la gloria de ser de Gamonal. Y, y parece que es verdad. ¿vale? Y, eh, y la cuestión es. Y, y esa fue su campaña, ¿eh? también que soy de Gamonal, entonces. Esa fue su campaña, ¿vale? Y los mítines los hacía en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente. Es que un tercio de la, de la población de la ciudad vive en Gamonal. Entonces, o sea, que es que. Es un... Pero que no es el primer alcalde que ha jugado esa baza, ya. porque el primero, José María Peña San Martín, eh, el cabrón, entonces eh, también jugó esa baza, pero desde otra perspectiva, más un populismo, más más eh, conservador, de decir, bueno, vosotros que estáis que sois eh, de los pueblos, etc. Bueno, pues es, es, no es comparable, pero, pero en cierta medida tiene rasgos en común. Bueno, a lo que vamos, no van a retomar el proyecto como en esas tres opciones que planteaban y lo que está haciendo, hasta donde se puede entender y leer entre líneas, es tratar de suplir otras de las muchas carencias que tiene Gamonar, como espacios de aparcamiento, para después, quizás en un futuro, plantear una reforma más integral. Porque el problema que tiene Gamonar, el pecado original, es que lo hicieron a toda prisa y sin planificación y hoy es un engendro urbanístico. Y a mucha gente, eh, cuando se lo planteas es que no es del barrio, dice, uff, ¿cómo bajar por ahí? ¿Cómo, cómo aparco? ¿Cómo... Ese es el problema. Coches en tercera fila. Ese es el problema. Y en rotonda. Que pusieron mucha más densidad de población, mucha más gente de la que hubiese sido lo lógico en poco espacio. Entonces bueno. se conforma uno de los barrios con mayor densidad de población del tercio norte de, de la península. Y eso es un problema. Y eso genera, en cierta medida, el caldo de cultivo de todos estos conflictos que vemos comentando. En la actualidad, el ayuntamiento no quiere meterse en un hipotético nuevo conflicto, pero eh, está a la espera de intervenir de una manera diferente y será un, será un, será, una, será una reforma. Y no estamos diciendo yo por lo menos que a lo mejor en Gabunal no haya necesaria una intervención. Pero claro, en cierta medida en la cabeza de nuestro excelentísimo alcalde lo que había era, en y esta es mi interpretación, es decir no lo consiguió el PP, lo voy a conseguir yo haciéndolo de otra manera. Pero es que claro... El, problema eh, tiene una raíz mucho más profunda y claro, los comerciantes ya se lo dijeron, si nos vas a hacer un carril, una calle comercial pero nos vas a quitar plazas de aparcamiento el problema se va el problema se va a generar, porque lo que proponía este ayuntamiento actual y era lo más eh, problemático y lo más conflictivo del modelo anterior era hacer un parking subterráneo y el ayuntamiento este no lo proponía pero claro, ¿y dónde qué hacen con los coches? Bueno, ahí están las cosas si veis en el dossier que que lo publicamos en mayo. En mayo todavía no se conocía la resolución de ese hipotético referéndum o de esa consulta, que al final, pues como no tuvo mucha participación, les dio a entender que era mejor no, no intervenir. Pero uno de nuestros personajes dice, en concreto es el relojero del barrio, eh, Ángel Barredo, que a lo mejor os suena si habéis estado alguna vez por allí. A veces en general, recordar conviene, o sea, equivale a predecir el futuro. Que recordando los conflictos del pasado. Eh, se prevén los del futuro Bueno, esperemos a ver qué pasa Qué pasa o qué no deja de pasar ¿Cómo os quedáis, eh? Vale. quedáis, ¿eh? nuevos retos que nos planteamos Uno ya lo ha explicado muy bien, María eh, Hacer que el cómic sea un libro que se trabaje en los institutos y en eso estamos tenemos varias presentaciones en institutos de Burgos estamos con lo de los centros de formación para que los profes de alguna manera entiendan que con gamonal con el cómic se pueden hacer comunidades se cayó el mito y, y eh, nuestra idea también es que pueda estar publicado también en otros países y estábamos pensando en Francia estamos en ello con el dos este año el, el, el encuentro internacional o el festival internacional de cómics de Angoulême que era justo este fin de semana, se ha trasladado a marzo no por sabía. el tema del COVID no y a ver, pues a lo mejor tener un dossier y poderlo mover si no de forma presencial, a lo mejor enviarlo a las editoriales en Francia puede ser interesante, porque hay muchos lectores franceses que el tema de historia de España les, les, les, les interesa y este es un tema que también se conoció, se conoció en Francia entonces, esa es una de nuestras hipotéticas eh, campos de batalla. A ver si también conseguimos que salga la tercera edición. Eso. y bueno Siempre me atengo a las fuentes que dicen que siempre fue término municipal de Gamonal, del antiguo pueblo, aunque ahora es un barrio diferente, pero sociológicamente y urbanísticamente es, es lo mismo. Son, eh, pues son realidades muy, muy similares. Pues bueno, la gente siempre... Cuando te lo lanzaban en cara, ¿eh? vosotros, gamonetes, no sé cuál, pues tú como que te, te afianzabas en eso y decías, pues sí, que, que ¿no? Pero sin más, ay, también es necesario tender puentes, como que es una de las teorías que maneja María, y en cierta medida hemos pretendido eso, que gente que está un poco con esa idiosincrasia de gamonar, huele mal, no sé qué, pues se acerque también al cómic y lo disfrute. ¿Y huele mal? Sí, porque si las fábricas están cerca de las casas, pues... Ya no. Sí, no, no mira yo he vivido en la casa de mis abuelos y de mi madre estaba enfrente de la de la ocupa de la Clexa y ahí estaba Campofrío, estaba en es decir, que, que yo mira, y dejamos ya las batallitas de los abuelos, pero yo, yo creía que había un despertador para todo el barrio porque era el de Campofrío y me decía, decíamos la despertarse de abajo, ¿eh? Y luego ya me di cuenta y dice, no, si es que esto es una cosa de la fábrica. El en campo frío estaba ahí en el centro en... sí, civil. Me la excursión, pequeña. Es. Claro. Vamos más allá de estas cosas de la nostalgia, que mucho de ello tratamos en nuestro cómic, porque hay uno de los personajes que es Honorato Rupelo, Honorato Ruperto le llamamos nosotros, que es uno de esos vecinos del barrio, pero de los de Rancio Abolengo, de los que estaban en el barrio, en el pueblo, antes de que se convirtiera en barrio, y que tienen que ver con un poco la historia esa antigua de de Gamonal y el antiguo censo y el antiguo monasterio que cedió las tierras. Y cuando hablamos de estas conversaciones es un poco eh, ese sentimiento. Y que ha, ha habido algunos escritores que han optado por ese enfoque. Por ejemplo, Vicente Vivancos, que es un, un historiador local, pues en los libros que tiene sobre Gamonal ese es el, el espíritu un poco de la nostalgia, de, de cómo un pueblo idílico, o por lo menos visto desde esta perspectiva, pues se acabó transformando en un enjambre urbanístico que hoy en día conocemos. Pero bueno, seguimos adelante. Eh, ¿Cuál es la situación de los encauzados? Porque... Bueno, mira, el juicio fue en 2017, hubo varios, vale, varios procesos, uno en marzo, abril y el otro en noviembre, y lo explicamos en el, en el dossier, yo creo que ahora hablando de memoria a lo mejor no te voy a decir o no te voy a saber decir el número, pero mira, la mayor parte de las personas procesadas fueron absueltas. Si bien es cierto, hubo algunas que fueron condenadas y los cargos eran que, pues, lo típico, desórdenes públicos, eh, todo este tipo de cargos. Pero, como en muchos de los casos la policía no fue capaz de decir qué estaba haciendo cada persona, sino que eran acusaciones muy genéricas, las que la mayoría de las personas detenidas pudo demostrar que sí, estaban allí, pero que no estaban haciendo exactamente lo de lo que les acusaban. ¿vale? Además, un cámara de televisión española aportó imágenes en las que se veía que mucha de gente, esa gente estaba allí, pero que no estaba enfrentándose directamente. Entonces, la mayoría, yo creo que ha habido unas 5 condenas de 47 personas detenidas, entre 5 y 8 condenas, y hubo muchas personas también que fueron eh, sancionadas administrativamente por parte de la subdelegación del gobierno, lo que se conoce como la ley Mordaza. Y la conciencia, o sea, la noticia que tengo yo de haber participado en el... El grupo de apoyo a los detenidos o a los encausados, es que todos los que recurrieron les archivaron la sanción, que iba desde los 300 euros a los 3.000, desde haber cortado la calle, haber hecho un llamamiento público para que se produjeran altercados que le acusaban a, a uno de los que finalmente eh, los medios de comunicación hicieron como si fuese el portador, Manuel Alonso. Entonces, todas las personas que recurrieron, la, la sanción les fue archivada. Y entonces, eh, prácticamente esa es la, la que más en cierta medida ha llevado el peso, bueno, en cierta medida Para eh, informarnos de las cuestiones y luego plasmarlas en el cómic En su momento yo hice varias entrevistas con personajes que luego son personajes del cómic Por ejemplo, Ángel Barredo, que es el relojero del barrio, que es un eh, veterano en esto de las protestas vecinales eh, no sale en la portada, pero otro señor que en eh, Néstor Cerezo, que en la época participó en las protestas contra la subida del precio del autobús, y otra serie de personas que, aun cuando no salen en el cómic, su, no su espíritu en el sentido como Virgilio, pero son personas que no están con nombre y apellidos y eh, con la imagen, pero que recuerdan a este vecino, a este otro, etc. Etcétera, etcétera, ¿vale? En ese sentido, pues como hacen muchos eh, autores de, de ensayo o de novela convencional pues eh, se han documentado con la gente que vivía ahí. Y luego hemos tenido la suerte que, como decía María al principio, sobre Gamonal se ha escrito mucho. Entonces, todos estos libros que tratan de Gamonal, la historia desde abajo, otro de a nivel fotográfico que muestra los momentos más eh, eh, intensos del conflicto, o toda la serie de historiadores que han abordado el tema, lo hemos tratado y además... Toda la información que en Internet se generó sobre el conflicto, la hemos tenido también en cuenta. Entonces es una labor de indagación como cuando se escribe un, un libro sobre la que ...de más... trabajar. Entonces, necesitan tener eso pues, centros de salud, necesitan tener escuelas, guarderías, institutos, colegios... Necesitan tener zonas de esparcimiento, zonas verdes, eh, aire entre las casas que los vecinos no se den la mano con el de enfrente... Y claro, en los años 60 no había tantos coches como hay ahora y ahora es donde los metes, entonces ahora no hay sitios donde meterlos. ¿Qué pasa? Pues que estas construcciones en su día, como digo, se hicieron con el mínimo presupuesto eh, posible y entonces eh, la revuelta de la de, la de Operlado con la construcción del, del, del parking, que me corrija Sergio, pero claro, al empezar a excavar la gente notó que sus edificios se humían, ¿no? las calles se unían en el patio anterior, en el, por el la... anterior ah, de ah, la ah, plaza Claro, y entonces la gente eh, entró en pánico, entró en pánico porque pensaba que sus casas se derrumbaban De, entonces... de, de, de río, de río. Claro, Sí, es por de donde va, donde soterraron el río Pico, que, eh, Claro. En, en ese sentido Entonces claro, eh, a las siguientes acometidas era como de no toquéis aquí que se nos hunde el barrio y al final entre eh, las obras por un lado, la protesta de la gente, pues la casa sin barrer se queda, ¿no? Al final esa problemática está ahí, cada vez es más acuciante, ¿no? Sí que se han conseguido cosas como pues esas zonas de esparcimiento cuando la Campofrío desapareció, pues la convirtieron en un parque, en vez de convertirla en solo edificios, ¿no? Entonces, bueno, pues se han ido logrando, pues zonas cada vez más eh, que, bueno están facilitando, están mejorando, por decirlo de alguna manera, las condiciones de vida de la gente, eh, pero aún queda muchísimo por hacer. Y una de ellas sigue siendo efectivamente pues, el aparcamiento. Porque igual alguien que, que, que se enfrente a esto, a esta historia, dices, ¿por qué protestaban por la subida del, del billete del autobús? Pero lo has explicado tú antes perfectamente. Gamonal está en un extremo de la ciudad y está conectado con lo que sería el centro a través de la calle Vitoria, que es el único canal importante, lo han, han salido dos más, ¿no? pero principalmente ese es el nervio principal. En los años 60, todo ese camino que estaba entre lo que es el centro de Gamonal, eh, o sea, lo que es Gamonal y el centro de la ciudad, lo único que había eran huertas y cuarteles. Cuando esos cuarteles y esas huertas desaparecieron, eh, había un espacio entre medias, que, que, o sea, había como una frontera natural que hizo que precisamente esos dos barrios estuvieran totalmente aislados siendo el mismo núcleo urbano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso favoreció a la vez pues, esas diferencias de mentalidad de la gente y ese, ese barrionalismo que decíamos, ¿no? De yo soy de aquí. Claro, al ser es el único punto de, de unión con el centro de la ciudad, había mucha gente, sobre todo de Gamonal, que trabajaba quizás en el centro, o necesitaba bajar al centro para hacer gestiones administrativas o lo que fuera, y el único medio que tenían para acceder al centro era ir en autobús. Entonces el hecho de que le subieran ese billete de autobús suponía pues, el no poder, o el estar todavía más lejos de, de lo que era el, el centro de la ciudad. Así que son tonterías realmente, pero que en verdad lo que hacen es... Eh, precisamente que las condiciones de vida de, de la gente que vivía en el barrio por entonces pues, fueran malas realmente. así que cada pequeño logro que se ha ido haciendo pues ha supuesto una mejoría desde luego pero por supuesto aunque dan muchísimas más cosas por hacer ¿no? y en eso están y sí que es verdad que cada vez que se intenta proponer una mejoría lo hacen con pies de plomo porque saben que la gente va a estar con todos los ojos y con todas las antenas, a ver qué se hace. Que por otro lado dices, jolín, podrían ser un poco más flexibles, ¿no?, si es para mejorar el barrio, pero es que hay antecedentes. Es, eh, la identidad de la persona de Gamonal dentro, o la imagen que proyecta, o la identidad esa de barrio que es la, sobre la que se construye el imaginario colectivo, es la del agravio y la de sentirse maltratados. Pero ya sean los jovencitos, como eh, las personas ya más mayores, como el, el vecino que planteamos del antiguo pueblo, Honorato Rupelo, que se sienten agraviados porque cuando se unificaron o cuando se anexionó el, el pueblo a la ciudad, había una serie de promesas que no se han cumplido, que el río ya no pasa por la ciudad, que el gamón ha desaparecido, etc. Esa es un poco la identidad, igual que hay otras zonas que tienen otra identidad, esta, esa la del agravio, y ser, de alguna manera, los perdedores para los mayores de la unificación y para los jovencitos pues, de, de un barrio que, que, que porque no tiene otras cosas que otros barrios. Si tienes. Por lo menos, eso habría que ir a lo mejor, que dotaciones hay haya ahora mismo en este barrio y en otros. Pero eso es la identidad que las ha construido, que luego a lo mejor en la realidad es un poco más matizable. Vale. Entonces, mira, eh, se van haciendo cosillas, pero hasta 2019, hasta marzo de 2019, prácticamente todos los fines de semana había cosas y ahora cuesta un poco más. La última actividad, el 8 de enero, vino Lorenzo Morales, que a lo mejor os suena, que es, un, que to, que es eh, el Noy del Sucre, o sea, no, que se hace sí. llamar el Noy del Sucre que tiene, y presentó una película que ha hecho él. Entonces, bueno, pues hay actividades, ¿lo? desgraciadamente tras la pandemia pues hay un poquito más de... pero sí, sigue, sigue estando. Lo que pasa es que cada dos por tres tiene una amenaza de que lo van a desalojar porque como está ocupado, o cuando está tolerado más, más bien tolerado, es decir a quien pertenece, que es Fundación Caja de Burgos de momento no va a hacer nada allí pero veremos qué pasa en el futuro, pero sí sigue sigue existiendo ¿Y, y en último, ¿Tenéis pensado hacer una especie de segunda se, se, se, parte de esto? ¿O no sé sí, sí, sí, sí, sí que me ha, me ha, me ha, me ha, me ha sorprendido que, que no la dificultad para encontrar cómo eh, eh, editar. Sí. No sé si esta editorial aparte de presentar los productos tenéis pensado presentarlo en algún salón de cómic del norte, tipo el salón de cómic derecho o algo así, no sé si se ha visto allí ¿o? no, no, eh, El otro día me, me comentaron que hay unas, no, no salón un de cómic, pero sí pero de cómic social en Pamplona, en Outside o no, no, sé cómo se llama. Y, porque ¿La dificultad de las editoriales? Bueno, uh, muchas nos decían que el tema estaba muy, muy, muy bien pero que no, no se atrevían a, a, a editarlo. A bueno, de Norma, ni de Pero, pero que no era su pero, línea editorial. Eso, sí. Pero es que claro, cuando hay una apuesta uh -huh. nosotros en aquel momento no era, éramos desconocidos. Entonces, quizás hoy en día... Ahora vamos... también, pero... <risa> y la Oveja Roja ha sido una de las editoriales que dijo que sí, la otra también fue Virus y bueno, porque es, la línea de editorial de La Oveja Roja casa muy bien con este cómic que es una editorial social que tra trata temas de este tipo y bueno, eh, eh, así finalmente, fue. pero no es fácil, eh, lo normal es que las editoriales eh, se lo piensen y si, y si tienen dudas digan que no. Claro, sí que es verdad que ha salido mejor de lo que esperaban, porque efectivamente triplicamos lo que habían puesto en el Berkami y ahora vamos a una tercera edición, o sea que sí que es verdad que esta segunda ha sido más escueta, pero, pero vamos, que, que podían haber tirado la primera un poquito más, pero es normal, ¿eh? porque al final estas editoriales pequeñas, lo sabréis aquí también, que tienen su dinero, su dinero, vamos, y entonces eh, se la juegan realmente con una publicación, así que bueno apostaron por nosotros y les ha salido bien así que nos alegramos así que nada y lo que nos comenta el responsable de la editorial que un, un un acercamiento de una productora audiovisual yo creo que te lo comenté sí, sí. pero no ha <risas> concretado en nada no se ha no, concretado no. en nada <risa> bueno. ¿no? <risa> sí. ¿Cómo, a ver? Que no cuenten. A ver, a ver, a ver. Hay quien piensa que el mundo del cómic es una, una una pasarela antes del cine. Bueno, creemos que el cómic tiene sentido en sí mismo. Si luego hacen una película, seguro que a nosotros no si nos tendrán mucho en cuenta, ¿no? Pero, bueno, ojalá. Si queréis, tenemos algún ejemplar y os lo firmamos también. Pero muchas gracias por invitarnos y adelante con la libre, que proyectos como este hacen falta. Muchísimas gracias a todos. Gracias.